Mi nombre es Carmen Mange, está en Comer y aunque llevo mucho tiempo escribiendo, porque ya tengo publicaciones online en Amazon y en Google Play, esta es la primera vez en la que realmente he publicado por escrito a través de Cooperación Internacional con el premio Letras Femeninas que gané el año pasado, con lo que es el título Bajo de Embajadores, que es un relato corto y estoy bastante contenta porque hoy es la presentación y la verdad me hace muchísima ilusión. Invito todo lo que venga y que aparte de que lean el relato, que por favor vayan a Google y Amazon y compré mis demás libros que tengo que, pasar, que están allí. Y ahí os podéis encontrarlos. Mi página web, lifemotivation.com o fullymarket.com, que también tengo ahí unos estratos de los libros para que los podáis leer gratuitamente antes de comprarlos en Amazon. El balcón existe <risa> y las personas que pasaron también existen, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy contando en el libro son las historias de cinco mujeres que comparten este balcón. Todas sus vivencias, sus lloros, sus lágrimas, sus alegrías, sus éxitos. En eso se basa el relato, de contar la historia de las de, de cinco mujeres, ¿no? Porque muy pocas veces habla de nosotras, siempre habla de ustedes. Pero nosotras somos las que manejamos el mundo. <risa> Para mí era muy importante enfocar este tanto porque todas las mujeres capaces son diferentes. Es decir, aparece una mujer española, una japonesa, una chica que es de, de Panamá. Son diferentes en nacionalidades, pero sin embargo en sus vivencias son iguales para mí es muy importante que las nuevas cuentas sepan que no importa realmente el color de las personas sino lo que tienen el corazón y los que Porque en realidad todos nosotros tenemos prácticamente las mismas mentes llorado, las mismas emociones las mismas necesidades todos queremos ser amados a la persona que nos quiera, tener un trabajo una casa y vivir y no sobrevivir eso es lo que yo cuento en un banco de embajadores En que quería darles es... Bien, enhorabuena por su trabajo y mi pregunta es si ¿sí os habéis divertido escribiendo no, soy yo soy siempre feliz escribiendo pero tengo que decirte que como la mayoría de suscriptores tenemos en puerta cerrada es de que tu cierras tu puerta, estás aquí con tu ordenador y te olvidas del mundo del, o sea, del mundo de fuera ¿no? a es duro cuando te bloqueas, ¿vale? Cuando se van las cosas y no salen las palabras, es duro. Pero normalmente me lo paso fenomenal. Porque creo en mi propio mundo está estado, hago como viven en La mañana Eso está muy bien. Gracias, las envidia apoyando. Quisiera saber por qué habéis puesto el, nombre de, el libro en el nombre de las letras femeninas. de querer incentivar saturamos y nos damos muchas veces la oportunidad de que se generen cosas nuevas y, y creativas el proceso creativo como saben puede ser espontáneo pero también hay que cultivarlo no, no se puede tampoco abusar Ya, felicitaciones. Y sí. me preguntaban lo siguiente. Esta es la finalidad del relato, pues son cinco mujeres diferentes, en las que cualquier mujer se puede reconocer. Entonces no sé si estoy contestando a su pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Vale, de acuerdo, Gracias, <laughs>